Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, Puerto Rico. Disfrutando otro fin de semana para pasarlo bien con la familia y los amigos. Les habla José Juan Tañón Díaz. Queremos felicitar a los vaqueros de Bayamón, nuevos campeones del baloncesto superior de Puerto Rico y a los subcampeones atléticos de San Germán. Un gran partido y una excelente serie. Que viva el deporte y muchas felicidades a todos.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 Pero esto no termina aquí. Para el próximo lunes, Loto Cash cuenta con un premio de 640 mil dólares y la doble revancha tiene 355 mil dólares.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 ...por esas oportunidades y muchas razones más... ...yo soy lotería... ...pero mi gente comencemos con el sorteo del Pega 2... ...bolete hermano y mucha suerte... Puerto rico... ...primer número... ...es el 2... ...el 2... ...segundo número... ...es el 4... ...el 4... ...el número ganador en el Pega 2... ...es el 2... ...4... ...el 24... Continuamos, mi gente, con el sorteo del Pega 3. ¡Gueleto, hermano, y mucha suerte! Y estamos listos para recibir el primer número. Es el 8. El 8. Segundo número. Es el 6. El 6. Tercer número. Es el 2. El 2. El número ganador en el Pega 3 es el 8 6 2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 El último número en Pega 4 es el 6, el 6. El número ganador en el Pega 4 es el 0646, el 0646. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy. Para más información entra a nuestra página web loteríasdepuertorrico.pr.gov.